Muy buenas, he encontrado un sitio que yo creo, creo que se va a ver bien, ¿vale? El casco está ahí, que nadie piensa que voy sin casco, ¿vale? Eh, nada, empiezo ahora, o sea que en realidad, mmm, bueno, pues sí, empiezo ahora y guardo la cámara y yo me pongo a lo mío, ¿vale? Bueno, pues nada, son las, deben ser las 11 de la noche o algo así. 11 y 10, pone 11 y 20, lo llevo adelantado, las 11 y 10 de la noche. Empezamos, un poco tarde, pero bueno, a veces tienes cosas por casa y ¿fina? tienes que recoger a mi hija, cosas. Y pues hay que cuadrarlo como se puede, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco eh, esto es mi manera de verlo, ¿vale? Cada uno que lo vea como, como le interese, como le convenga, ¿vale? Eh, lo que es un entreno de bici para preparar una carrera o para digamos ser más bueno en bici. Al final, ser más bueno en bici, ¿vale? La verdad es que se ve muy poco tema de entrenamiento, se ve muy poquito de entrenamiento en bici, es mucho tema de entrenamiento de correr, de atletismo, de trail, mucho de eso, pero entrenamiento de bici la verdad es que se ve muy poca cosa. Sí que he visto, mira, en el GCN sí que he visto alguna vez el, el chico del bigote, que, que mira alguna vez sí que ha explicado un poquito eh, cómo entrenar fuerza y tal, metiendo cadencia lenta y tal, subiendo un poco subidas, que tampoco son muy fuertes, pero me diciendo cadencia lenta, lo que pasa es que hay un problema con la cadencia lenta, que es que te destroza las rodillas, entonces eso queda bien, queda bien, pero ojo, ojo, porque las rodillas te las destrozas con la cadencia lenta, esto es decir, va, mete un, un piñón más pequeño y ponte a forzar, a trancado, a subirte, eh, no todo el mundo, o sea, un pro si sí lo aguante, una persona entrenada sí que a lo mejor lo aguanta, el meter cadencia ¿me entendéis? cadencia muy lenta y que te obliga a hacer mucha fuerza en la rodilla pero ojo porque la rodilla es muy delicada yo casi para eso casi te digo que haría una prensa o haría eh, cosa de gimnasio lo veo menos peligroso que ir con una cadencia muy lenta en la bici vale. bueno eh, dicho esto bueno eh, hay que decir que a mi parecer lógicamente en un plan semanal de entreno de bici deberíamos tener una tirada larga o dos, o dos grandes, por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Que la bici, claro, para entrenar realmente día larga tendrías que estar un montón de horas, un montón de kilómetros. Entonces eh, sí que hay aquí se podría hacer, por ejemplo, como muy poquito eh, muy poquito lesiva la bici, te permite entrenar todos los días. O sea, no es como el correr. Tú te pones a correr y si entrenas todos los días seguidos y le metes, yo que sé, 25 o 30 kilómetros... Cuesta mucho aguantar eso y que no te, no te sobrecargues, metes sobre todo tobillos, plantas de los pies, aquí. Porque hay mucha carga, mucho impacto. Pero en cambio la bici te cansa, pero destroza bastante poco. Entonces sí que en bici se podrían meter sábado y domingo, por ejemplo, meter. depende del nivel de cada persona. Pero sí que meter de 50 para adelante, de 50 para adelante, o sea, de 50 kilómetros para adelante. Eh, rodajes grandes, ¿no? Y, y entre semana yo intentaría meter más. Eh, bueno, lo puedes hacer fin de semana si no tiene hueco entre semana eh, Series, series de subidas Yo ahí sí que metería series de subidas Porque yo ya lo veo, ¿no? Que cuando tú, eh, por ejemplo, hemos estado en el, en el confinamiento este Yo había hecho bastante rodillo, no sé si os acordáis, directos de rodillo Había estado hasta tres horas y pico, cuatro de rodillo Con el culo reventado en directos de estos con el Iván Les en, en directos de ellos y acabar con el taller, haber hecho tres horas y pico de rodillo, y cuando luego me he metido, cuando nos han dejado salir después del confinamiento, que hemos podido salir a la calle real, ponerme a hacer series de cuestas y no tirar en las subidas. ¿Me entendéis por qué? Porque el rodillo nos había hecho trabajar muy, con muy poquita fuerza, ¿Me ¿entendéis? No? Habíamos trabajado mucho rato, mucha cadencia, mucha cadencia, mucha cadencia, mucho rato, pero sin fuerza porque al final, si tú vas a estar mucho rato en el rodillo, no puedes estar trabajando fuerte, ¿me entendéis? Y el rodillo luego, ¿qué pasa? Que de no ser que hicieras una imitación, que eso sí que se podría hacer con un programa, sí que se podría hacer imitación de serie te cuesta, ahí sí que estaría bien el rodillo, porque tú dirías, le meto caña, y luego aflojo, paro o ruedo muy suave, muy suave, muy suave, y luego le meto caña con un programa, eh, ya me entendéis, a un programa de, de entrenamiento que te, que te apriete lo que es el rodillo, te lo ponga ya mucho más duro, como si hiciera serie de cuestas, entonces ahí sí que estaría muy bien el rodillo, pero si no, para un rodillo normal, por ejemplo el mío, que no tenía cambio de dureza, que la dureza la cambiaba yo con, con los piñones, pero no, no es como si algo te obliga, ¿no?, que cambia, eh, yo creo que en este caso es mejor, pues eso, salirte a la calle, cuando se puede, ¿no?, claro salirte a la calle realidad, a la realidad y hacerte, pues, por ejemplo, 500 metros, 500 metros de largo, una cosita así, ocho, yo por desgracia yo la serie que tengo es de 800, aquí tengo más cortas, aquí donde estoy ahora más cortas, pero en otro lado son de 800 de largo y uff, se hacen un poco de terna, ¿vale? Pero sigue que una serie mejor de 500 metros, 400 metros, algo así más llevadera, y entonces lo bueno del entreno de serie de cuesta es que haces carga y descarga. Ahí está el, el truco del almendruco, que tú haces carga, metes, pum, pum, pum haces la subida, con una cadencia adecuada, no atrancado porque te jode la rodilla, con una cadencia adecuada también se puede alternar, yo tengo aquí una, que es la que haré hoy seguramente eh, y bueno hay cierta inclinación, en cierta inclinación voy sentado y cuando cambio un momento la inclinación que se si pone un poquito más, hago un paso un momento a ir de pie sin cambiar de piñón hago un momento, cambio de pie, así entran las dos cosas y luego cuando cambio un poquito la inclinación otra vez suaviza un poquito más, vuelvo a ir sentado ¿Me entendéis? Haces como un molinillo, molinillo de pie, sin cambiar de piñón, molinillo de pie y vuelves a hacer molinillo hasta que acabas la serie. Y luego te dejas caer o, o dando una vuelta o para abajo directamente por la misma cuesta y vuelves y lo que tiene bueno es que te recuperas. Eso es la diferencia con el rodillo. Si tú haces rodillo solo, bum, bum, bum, tú estás haciendo una carga pequeña y ninguna recuperación. Entonces te especializas en rodar plano, pero no te especializas en subidas. Cada cosa tiene lo suyo Entonces, eh, de cara a, por ejemplo, yo La carrera que estoy preparando, ultra bike Que ya me tengo que poner ya en modo bici prácticamente Por eso ya, hoy bici Mañana no sé si saldré con iban y van a correr A ver cómo está el tiempo también Pero, pues hoy bici, ¿vale? Poca, poca, la que se pueda Pero, pero lo importante es ir saliendo, y haciendo Y, y hago series de cuesta Porque de cara a la ultra bike Que tiene 8100 positivos 8100 positivos, se dice pronto pues en una etapa, en una etapa, no en varias, no, no, una etapa solo, 8100 positivos, pues lógicamente te, me va a matar, la, la ultra me va a matar, así yo ya lo tengo claro, pero bueno, vamos a intentarlo, como se dice, hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos. Y, y entonces, pues bueno, yo lo que hago es eso, entrenar series de subidas, otras veces hago largo, ¿no? Pero si no, pues series de subidas, porque al final haces carga, haces la pierna, digamos hinchas la pierna, hinchas cuádriceps, le metes caña y luego... En la bajada, no, espera que pase que no haya mucho río Y luego en la bajada, descansas la pierna. Es como una serie de, es como una serie de, de pesas. Tú metes la carga, por ejemplo, un perro de banca, metes la carga y luego paras, recuperas y luego le metes otra serie. ¿no? Esa es la idea de la serie de cuestas. Por eso no es lo mismo que, por ejemplo, rodar y rodar y rodar. Cada cosa tiene lo suyo. Cada cosa tiene lo suyo. Bueno pero yo sí que voy a meter por lo menos de las semanas ahora ya que me pongo en modo bici, que haré algo de correr pero mantenimiento no mucho pues me voy a poner yo creo que voy a meter dos sesiones un poco largas, si sí puedo si sí puedo, tengo tiempo, dos sesiones un poquito largas y tres, cuatro sesiones de serie de cuestas creo que tres por lo menos voy a intentar meter, tres específicas de serie de cuestas y lo demás, todo lo que pueda mejor entrenarse día a la semana, siete no creo que consiga los siete de entrenar pero seis días a la semana y ya digo que por lo menos tres sean serie de cuestas, dos de tiradas un poco largas y queda una en el aire que será otra tirada larga o más series de cuestas y así iremos y yo creo que es lo, lo adecuado y esto pasa en el trail también pasa que hoy estamos en modo bici pero pasa en el trail igual eh... Tú puedes hacer, por ejemplo, pues con yo, que hago mucho, que, que hago veces, que hago series de cuestas. Anoche mismo hice series de cuestas corriendo, pero poquito. Tampoco hice mucho porque me dieron la 11 de la noche ya, digo, tenía que volver para casa con el coche y todo. Digo, pues me vuelvo y no saqué todo lo que tenía que sacar. Pero, ¿esto graba? Sí, graba, graba. Digo, a ver si estamos aquí grabando de gratis. Y... ¿Y qué iba a decir que me estoy perdiendo? Eh, bueno, pues en el lo mismo, o sea hace falta hacer las dos cosas, tienes que hacer los rodajes largos para que luego de una carrera seas capaz de que tu pierna aguante sin calambre y todo aguante bien necesitas el, el, la tirada larga la necesitas a la fuerza para carreras, la necesitas a la fuerza a la proporción de la carrera pero luego eh, necesitas serie de cuestas serie de cuestas o tiradas con desnivel lo que pasa es que una tirada con desnivel de mucho desnivel, sí es como una serie de cuestas más o menos es parecido porque te vas a encontrar yo que sé, una tirada de 25 o 1000 positivos ya es bastante potente, vale. Pero si por ejemplo te salen más sesiones, más likes, que yo por ejemplo me han salido muchas de 40 kilómetros, 900, sí, 900 positivos más o menos. Pues 40-900 es poco de nivel. Entonces está muy bien para rodar, pero hay falta de nivel. Entonces lo compensamos con meter un día de cipeca, vamos a meter serie de cuestas, un día o dos, los que sea a la semana, solo. Y entonces haces, pues mira, yo ayer hice poco, hice realmente poco pero no sé si hice 7 kilómetros, creo que hice 7 kilómetros y 380 positivos, pero creo que, que te haces eh, casi 800 positivos en 15 kilómetros, 15 kilómetros 800 positivos, entonces claro, por eso la serie de cuesta va tan bien, porque tú subías, cargas, y depende de qué trozo, a lo mejor decías me apuro, ando un poquito para entrenar también el andar, porque todo es importante, ando un poco rápido para arriba con la pendiente ya fuerte, y luego me dejo caer recuperando, ¿vale?, y al final es, es, es un entreno, las dos cosas hacen falta, tanto rodar como serie de cuesta, pero la serie de cuestas sería como, el que haga serie de cuesta y haga de nivel tiene un plus, tiene un plus bastante más bueno, superior al que solo rueda, ¿me entiendes? Solo cuestas, solo rodar, bueno, cada cosa tendría lo suyo, ¿eh? no, no hay nada que sea perfecto, pero bueno que la gente se acuerde de meter serie de cuesta cuando tenga un cierto nivel y vea que lo mantiene o sea que, que lo, lo maneja un poco y que ve que, que puede su, su cuerpo meterse serie repetida de coger una cuesta de 300 de largo y 30 positivos por ejemplo que es un 10% que no, no es demasiado pues 300 de largo y 30 positivos pues venga, el día la gente que pueda de verdad que lo haga por lo menos una vez a la semana si vais muy sobrecargado no, una vez a la semana y ya está si podéis más, no, pero hay que vigilar porque los autores se cargan, los gemelos se cargan hay que vigilar y con cuidado hasta la próxima, yo voy a aliarme con la con la poderosa a hacer serie de cuestas.